Hola amigos, ya volví. El saludo de mi mamá. Tu mami es una de las mujeres. Me acordé de uh, la película. De vale. Nosotros, uh. parces, que ni nosotros. Ey, qué sus cañas. ¿El qué? ¿Cómo? Perdón la emoción del momento, me, me dejo llevar. Ay, Cañas del imbécil. Dime algo que no sepa, tonto. Lo, lo único es que con los directos de Cañas se está mostrando que yo no... O sea, ninguna, que, que yo no soy el, el tóxico. Oso, oso, eso es mentira. Y si se me moja el fusil, no se me daña. No, papi. Ay, pongo una bolsita. Que le moja el chimbo también y le daña, huevón. <risa> Uy, sí. Ah, oh, lo bien, de pronto preguntar maricadas caña. Ya, que Valencia si así es el tóxico. Ah, maricas también, chico. ya no, es que también ya me da con la rabia. <risa> qué cómico. qué cómico, qué cómico. Ojo el de atrás. Ah, dale. <risa> Uno, dos, tres, dos. Sería maricado. Ay, maricas. <risa> ¡GAY! Bueno me trae ahora, weón. Bueno, no, bueno, no, está lleno. Bueno, sí. Uy. Ágale, bájense, bájense. Rápido, rápido, apaguen eso. Ey, apague eso, cañas. es qué? ¡Caña! ¿Cómo? Marica, apaguen eso, huevón. Marica, yo ¿Qué no me muero. Ay, cañas, del imbécil. Entonces Hola, me tío. dejo matar, idiota. No, cuidado, desactiva esto al lado suyo. Pues bájese usted, imbécil. <risa> uy zona, que Ah paso que esto Marica acá al lado tengo un comandante y me vio Calma, vamos, a uy ¿Lo matamos? No violémoslo No <risa> Uy, que cachazo. Eso, eso, toquetelo, lo toquete. Vale, cae en un carro. ¿Dónde? Por la calle, weón. Por la calle, imbécil, hermano. Uy, uno, no me digas, uno. eh. Segundo carro. Franco, tira ahora en la torre. Marico, suave imbécil, no me gaste balas. Listo, mija, yo creo que ya puede bajar. Cuando no sé. Está a bote de decisiones. Si sabe cómo se baja le enseño. Ah, no, venga, hay que subir. Van bien, vamos a weón. Para que bajar, hay que subir a recoger el. Uy, hay dos enemigos. La misión, si hay que subir. Hay una caja de armas. Uy, ¿qué, ¿Qué es eso? Hay otro enemigo. El enemigo vivo. Lleva los reines. No pues cayó en toda la mitad. Uy, marica, brinca, bueno, No, me tiraron, me tiraron. Bueno. No No. Ah, Hace sí, ese mal pario. Siempre me cogen los de los ojos y me han No, y siempre lo ponen. ¿eh? ¿Cómo viste el ambiente, sí Aquí no hay toxicidad alguna Ya recogió todo Entonces, de raíz, dígale, bueno, sí. me está escuchando Perry, hueputa Oiga, que me bloquean el Uy. canal pero, pero, pero, <risa> Siento, pero tenía que decirse Eh, acá al ladito hay un convoy de gasolina, huevo Acá está el otro punto. ¿Vamos en carro? Sí, vámonos, vámonos. Cine, que ¿Qué, Hola, ¿Qué pasó? Aquí está Cini, que saludos. Hola, Cini. Uy, amigo, ¿y qué le pasó? Se cayó un okay. indígena. <risa> <risa> <risa> no le así hacia Sinister, rapaz. Ah, qué pena. <risa> ¿Y a dónde vamos? Hay que marcar. Uy, ok, no cabe o okay. <risa> Bueno, frene, frene, roba, que por acá ya está lleno. Vamos por acá. Y sí, ya, o pero la frena la acá, line. papi, frena acá. Uy. Uy, casi le pegue. Marica, casi nos caemos. ¿no? <risa> no, casi dice. El drone Cuidado, ya se ron. cayó Eso está lleno, eso está lleno. Ay parce, es que esto es como una cueva o qué. qué está cual, no, eso. no imbécil, no está viendo que es una cueva. Ay marica, es una sí, cueva. Es una cueva. Es una que es todo bola lenta? escúsenlo. <risa> Pero eso se parece cada día más a Chernobyl. Sí, mierda, <risa> marica. <risa> ¿Y eso que nos está cocinando, güey? imagínense dónde estábamos cocinando. Uy. ¿Y Arias, ¿cómo vamos a bajar, güey? Bajando ah, por, ya por acá Lo, lo único ven es que con los directos de cañas se está mostrando que yo no... Una, eh, yo no soy el, el tóxico ¿A qué va? Uy, marido Tocan a ver un, ¿Qué un poquito mojados, eh? Vamos, ¿Qué tanto? Adelante. Y si se me moja el fusil no se me daña No, papi Ay, pongo en una bolsita se le moja el chimbo también le daña al <risa> huevón Uy, sí No, lo bien, de pronto maricadas, caña <risa> Ya ven que Valencia si es el tóxico <risa> Ah, Marica, sí, sí, también ya. Ay, no, es que también ya me da con la rabia. Eh. Diga, usted usa la estupidez. Sí, pásalo bien ya, Marica. O sea, ¿qué van a pensar los, los seguidores de Twitch? ¿Es que, que usted juega con retrasados también. Bueno, no, Marica, lo vi. Con bien. pura pistolita, con pura pistolita. Otro enemigo localizado. Ahí hay un tercero. Eh... Ojo el de atrás. Hágale. Mm -hmm. Uno, dos, tres. cuatro. Sería er, terrible. Er, er, er, er, er, er, marica. Ay, Marica esperando a caños pero el imbécil nunca aparece es que no para matar los tres así bien chimbas eran tres eran tres dos hijo puta por veroca allá acá yo solo veo dos no es normal ahí manche otro oh, sí. capitán yo cojo el de la mitad Ay. <ríe> No parece, no lo veo. Uy, solo hay más. Veo un kilo Listo. No, solo veo dos. Bueno, como los abatimos. A ah, picos. es ¿Eh? ¿Qué? Voy a ahorrarlo. Ven allá. Cojárselos. Uy, si que delicia. ¿Qué? <risa> ¿Qué? Rapa bátenlo ah ya sí y el otro hola guapo falta uno oye está viendo ah perro castañero no he visto la foto <risa> ah perro trae el lognitrix ¿creen que Santa Blanca? Todo el mundo se subió a las paredes en este juego. ¡Ah! Uh, tengo una medalla. Denle otra, pues y se le Los necromorfos, me van a dar y no sé cómo subir una simple pared. Vamos por millonar así. Sin que nos detecten acá. ¿Ah? Si sí. hola Hola tardecita Mucho de No nos pueden detectar Si sí, ya seguí a titular Listo chicos volví no Ya está en equipo completo Ya tenemos posibilidades de ganar la misión Ya volví Uy Híjole, se hubiera quedado por allá. Creo que hubiera sido el mayor bien que le hubiera hecho ese equipo eso. Uy. Tenía esta jugando Ay, venga, tomen una foto. Sí, es que sospechosos. Sí, ojo que no nos pueden detectar, no nos pueden detectar. ¿Por qué salió eso? No sé. Ay, que tenemos una casa aquí al lado. La mansión. Una misión que no pudimos hacer la vez pasada. ¿Qué lo estábamos haciendo? Algo que ¿Se la que nos decía nada que. que Uy, Rojos, usted muy bien. mal entonces. Sí, sí, sí. Yo no me acuerdo. La que nos decían, no, alé, no no es el nada, punto. Nos o alejamos sea, y. Que no los descubran. Decía acérquense al Bueno, O se alejan o se acercan. ¿Se alejan o nos alejamos? alejan? Oh, ¡Uy! Este hueón, ¿por dónde entra? Cierto, esos huevos. Yo soy el guerrero dragón. Va a entrar por el otro lado, ¿vale? Copio no, ya, nos bajamos a esto. Uy. Eh, lechuga, ahí va uno. Buena esa. Eh, cañas. Dígame. Voy a batir al número uno. Eh, me ven dos. No, ah, al uno, al uno, al uno. Cuidado, avisa, piro. Ah, tenía que avisar lo siento. Uy, qué guantazo se hoy Ya, ya implanteo un... La ubicación del asistente de carcita, así ya que no nos vamos. Si te reí, no se caminé. Y en el BM bien? no se. Marica, lo que es para vos. Ah, pues vos, tipo a mí. Espero que tenga el tanque lleno. Me no me acuerdo de esta AR. No se acuerda. No. Uy, está bien en galo, chao. La verdad, yo no creo que sí, no y pues puta vea como hago, nunca hay alguien que esté lento así oh Abandonar. no abandonamos nos quedamos uy oh no es un retén oh no, oh, no. si, sí, se me voy por ahí huevo el lado se por el otro lado mejor y si no papi, cogemos la trocha no papi, ahí no pasa nadie ¿Puedo ¿Estamos o okay. qué? Pero, papi, ya los podemos al fin que nos vamos o nos quedamos allá? Parce sí. mire, si yo avanzas a los dedos, parce eso es, eso es raro con que... esa misura que esta bugueada ¿Será que toca? No, marica, si no nunca vamos a poder avanzar de acá, weón ¿no? ¿Será que toca? Maneje bien Bueno, ando bien, papi, me dicen sobre esto, vea ¿eh? Falto algo, no hay, falto algo no, pero qué dice, pero qué falta. Marica dice abandonen la zona sin ser detectados. Ah, entonces... Para con bonos, No, pues sigamos, ya no están. ¿Es... O de pronto colocar los micros sin que nos, de... o sea, sin matar a nadie. No, Uy. sí, sí, sí, que yo la pasé solo. Vea, marica se fue al roten. Marica, misión qué weón. Bueno. Y esa cosita azul que sabe ahí qué es. Cosita azul. En la casa. En la casa. Uy. Me sale una flechita azul. No, es usted, es el GPS el que no me Buenas. Buenas. Buenas. Uh. ¿Buenas? Buenas No me acuerdo Será que nos toca ir a pie Vamos a ir a pie No, en Pero vehículo Cañas Cañas con N igual diciendo nocturna ¿Con qué? Ah, con la N sí. La Santa La Santa Blanca La Santa Ah, si era a pie Que vamos ahora sí por un carro, No esos carros son feos No, esos son aliados Uy, no, me lo prestaron Puro carro de... no se ¿Qué haces? Pensarte Chiquita Arias, paremos en esta casa, weón. hay un helicóptero ahí en esta mancha Está tan lejos, weón 3 kilómetros en cargo. Bueno, vendiente que acá. Uy, ahí hay un patrullero. Había. Bueno, espere, espere, espere, no entre por ahí. No sé si otro. Los amigos. Otro objetivo número 3. Objetivo eliminado. Uy, Rafa lo apoyaron, F. No, pero donde murieron no había nadie, solamente con dos. Muerte presenciada, murió Oh, Y ahora pillaron las cañas, muy okay. bien. Ya que a mí me está hablando. Ya, salen todos. Cuatro guardianes. Puedo pilotarlo. Ah, sí choco. Acá hay unas cajas y no sé cómo recogerlas ¿Y el imbécil que falta? Recogiendo los suministros para usted, papi? Ah, qué pena colega, no, disculpen Ay. Hola amigos, ya volví. El saludo es de mi mamá. Tu mami es una... No me Ushhh Me acuerdo uh, de la película de Vale Ni nosotros, uh, parce, es que ni nosotros Uy no, Kata, Uy. Uh, uh, no, uy no me e Eso me dolió Pero, ay dios mío ¿será no han visto el meme? No ¿Y? Cata te invito a mi casa ¿Dónde? Adiós padre, acá, acá, acá, acá Aquí, aquí, aquí Yo te invito a la mía Uh. -huh. Oh, oh, oh. están en Getahu? No pisca. No. ¿Qué están haciendo? Pensándote. Esta <risa> gente toda romántica. No. Si desapareciera, lo cojan loca uno. Uy, marica, hay gente Marica, esto se acabó de responder. Si este su es puta carroca casi me cae en la cabeza. Eliminado. Uy, no Ay, se no me mete en mi mi la mitad de lechuga, bueno. imbécil. Pero, ¿por qué me. Ustedes le detectan la muerte y lo atacan? Me va lechuga lenta. Parce, Ay. mira, mira, mira. me oh, están respondiendo los enemigos acá. Sí, ¿No estaba saliendo y me mató. <ríe> LOL. Bueno, voy, voy. Gracias. Yo soy como Ay, el 10 bien. de la selección, el que hace todo. Que <ríe> no sirve para nada. Corazón no lo convocaron. No, es que yo no soy ese 10. Ay, no. Yo soy el 10 He que cañado. sí asiste. es cañas esos mierderos weón. vea a todo lo que nos viene ahora. Marica. Por si la gente respawn, weón. Sí, sí, es que salen ahí mismo. Marica, ¿se los bajaron a, a los tres. Y a todos Que asco weón. Uh, okay. No fue fallar No fue no fallar no no, no, no, no. falla, no no hasta, hasta Compré el Ghost Recon Wildlands que nos haga con nosotros. ¿El qué? Ghost Recon Wildlands. El bus de me hacer. No porque después me manda. Me manda así. No, no, vaya para allá. Ufff Uf. Uf. El rabo. Vaya con Perna No, aquí Perna no está, aquí te quedas con nosotros Entonces me dice vaya con Abuelo No, tampoco está Abuelo Vaya con Valencia vaya Tampoco está es. Valencia O cállate. Parte este como ¿por qué te va a Hasta o me manda con los enemigos Porque Porque no hay gente, rojo? Es que esa lechuga es un imbécil Listo ya por acá sí si hay gente de apato. Marcando. Santo amor. Ponen puras patrullas dados. Tordiales. Bueno los dejo otra vez. Bye. Bye. Chao. Cada cuidado. Muevete lechuguita, cuidado, te matan lechuguita. Ahí voy, ahí voy. Tienes dos a las cinco lechuguita. Uy, si este de la planta baja es amigo o enemigo. ¿Qué está pasando? ¿tenemos un helicóptero? Ahí te van dos, Cano, en la juega No, no están para mí no, no. Yo no los tengo ahorita yo yo yo los tengo me los bajo y sí, sí, puedes sí y si Oye, no puedo... espera espera espera no los maten no los maten Dar lo que hay ahí, ahí al fondo mm, los tengo los tengo son dos pues, más pues, no sé Uy, están pasando justo por debajo mío Ay, Dios yeah. Todavía tienen los dos que están en el helicóptero ¿Qué hizo uno Lechuguita, ¿te ayudo? No ah, fresco, fresco Como una lechuga <risa> Fresca <risa> el risas. No, otro Sí lo tengo sí, sí. Hay otro Marca, ¿hay el resto de gente, ¿De ¿dónde está saliendo? Bueno, ya vienen subiendo los tele se los bajo Allá hay otro no, espérate, espérate, que por ahí va pasando otros Ay, Dios, ese Marca, se me está ve... Está ...lleno de gente Hay otro La verga Vamos a ver en la mejor posición La juega y Kano Tú, tranquilo Ahí está un detectado Uy, excelente lechuguita. Uy, ahí te van dos más, Cano. Es que el médico que está a dos acá. metros de mí puede curarme. Vaya, no, porque en este juego los médicos no sirven para nada no se queje Usted nos ve quejándonos Me quejo donde quiera y cuando quiera Muévete, lechuita imbécil Papi, espere que se va matando así lento, pero contento los dos del helicóptero Te queda uno, te queda uno A tus seis ¿A los seis? What the fuck, man. Estoy en un puto barranco. Si, sí, ya te veo desde aquí. Me no mata a los dos de la calle. Copy, voy por el que está la 6 de canción. Uy, huevón, aquí donde estoy yo hay 4 tiros Eh, sí, sí. sí. No, 5. Uy, no sabes. No, 6. Uy, encontré al mansito, encontré al mansito. Del en episodio. La que se va apagando luces Me muevo, me muevo Cuidado que... Ahí, ahí, ahí una. ¿En serio? Otra con la red La juega ahí Ah, Estaba muriendo, bueno. Está enemigo muriendo. ¿Mm? se quedó durmiendo todo la día, Bueno. Bueno, estoy yo. ¿Qué está yendo para acá. Quiero que me para otro lado. Ese no, es el décimo. No no, no. Este es el décimo. Uy, bueno, raro. Bueno. Es que es el Pero problema. Pero es que, hombre. mire, mire los, los que están patrullando. Sí, los tengo. Estos. Estos, Estos son los que me preocupan. Ah, no, ahí te van. Te maté a uno. Uy, marica, ¿lo pillaron? No, a mí no. Sí, en el segundo oído. piso. En El marica, segundo piso te pilló. Ah, no, a mí no me oyeron. Si, sí, marica. ¿Está? Marica, ¿cómo dices que no si te sale tu nombre y todo? pillaron a pulida la gente. 25 médicos en un mismo lugar y ninguno cura. Acá, es que, si ¿no? ¿Qué haces? quejando que se horas por mismo pista? ¡Madre Dios? ¡Y no, no hacen nada! Son malísimos los médicos en, los, caigo, en el 1 y el 5. Bueno, si ya sabes que ¿Toma? no hacen nada, pues. Si van a jugar de médico y si no van a curar, nos ven de médico. Yo, yo. Cayo, Kano. Voy. Voy, voy, voy, voy. Gracias, compañero. Levántate, colega. normal mal no fue el imbécil de la lechuga. La cita tendrá que venir a encargarse de su negocio personalmente. Sí, Entonces ya salto ese RM3 Coja ese bocayo Uy como Vamos El LL es No le da nada, ponte en se mata. Vámonos, vámonos. A ver, ese puto pueblo, weón. nos salvamos. Ay, Uy, el guarda de este helicóptero está varándose Cano, no le apague el helicóptero.